Ahora, es preferible, en caso que fuese así, que hubiese un caso de esa naturaleza, tenerlo afuera que tenerlo adentro, tenerlo afuera que tenerlo adentro, tenerlo afuera que tenerlo adentro, tenerlo afuera que tenerlo adentro. Independientemente del gusto, es mejor tenerlo afuera que tenerlo adentro. Comienza la fiesta, si usted no sabe escribir ni leer, pa' afuera, comienza el juidero, mi hermano. Malo es tenerlo adentro, malo es tenerlo adentro. A estudiar, qué carajo hace metido ahí con una pistola enganchada. Para afuera, policía bruto, coño. cómo vamos a meterle ganas a eso, ponernos la pila. Esa pues, gente bruta, que lo que están es comiendo cheques y deteriorando la institución, firme con una X. haga eso. Usted o se prepara o dedíquese a otra cosa, no obligado a ser policía, bien hecho. El pueblo tiene que apoyar esa vaina Y que quede claro Que quedó muy claro En ese discurso Independientemente del gusto Recuérdelo Es mejor tenerlo afuera que tenerlo adentro Tenerlo afuera que tenerlo adentro Tenerlo afuera que tenerlo adentro Tenerlo afuera que tenerlo adentro y En el mayor de los casos <risa> Los policías van a tener que aprender a hablar por seña ahora Van a andar con un micrófono a cuarta Ahora sí es verdad y acabó los policías andar por los puntos. Hay andar con camarita 24-7. Se eh, huele a problema técnico. Con los servidores y la conexión a menudo. ¡Qué!